suscríbete a mi canal de youtube, y comparten con sus amigos y familia, mi nombre es Coco Bandico, traigo otro video como estos. que también vendo la pantalla de sus computadores tablet y celular, y si quieren hago gameplays la próxima semana de noviembre, chicos todo esta semana, voy a estar muy ocupada el día del mes de octubre de terror, y este ante, va a ser la screpipasta de torrero de sus programas favoritas mes de terror, A les gusta lo curso. Ah, está bien, ya entendí. ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver. Y por el poder que se me ha conferido... ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí. Sí, claro. ah. Están en el altar. Rey, ah, Rey, Rey. Santa Cachucha, ya dijo una frase. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Ah.